Un hombre murió ayer tras ingerir una sustancia desconocida con fines suicidas en el distrito municipal de cenoví Franklin Alberto Hidalgo Hernández, de 38 años, que residía en el paraje La Marga, pereció a causa de intoxicación, ocasionada por una sustancia desconocida que ingirió en momento que se encontraba en un solar próximo a su residencia. De acuerdo al informe policial, Hidalgo Hernández tomó la decisión por motivos pasionales, en cuanto el cadáver fue enviado al Instituto Regional de Ciencias Forenses a fines de autopsia y luego entregado a sus familiares. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.